Le damos la luz cierto, le bajamos la atención a los pencos. Llamamos la atención del gueto, creando a la mejor manera. Me la creo con los pies en la tierra, mi Star Age. Nada más aterra, los míos me aferran. Estoy enfrente, captando, mis ojos los tuyos, intimidando de atrás. Me están mirando, no los conozco. Si se la pasan restando, no. Yeah, todos sus chacos son una mentira de true Mi alma se tira valor que pido sabiduría Real no me dijo que es linda la vida uh, uh, my G. hay que saber con quién sonreír Por la noche yo sé a dónde ir Y no te lo voy a decir Yo sé que lo voy a conseguir Yo bloqueo Pin, me pongo a escribir De rutina igual que mi Me Alejo de ti vuelves a mí No es así no se siente el amor, corazón frío envuelto en un congelador. Oh, ya es otro el temblor, cambio de riesgo, factor, De oh. lo copino en el total los números cambian. Vine de frente, no me de la espalda. Una jodienda ya que se cuadra. No le creo nada, son pura parla. Lo que nunca se baja, no recorre si las cosas se charlan. Eh. En 20 minutos me espera la guagua uh. No me pone pero sabe que primero me hace Hijo hijo Saleo, no el mérito, así que en Dice Vice, nos vemos luego Vice, nos vemos luego Yo no espero, mi tiempo vale, lleva respeto eh. Lo que tú no tienes yo lo llevo en el cuello uh, eh. Y a no, no, los le muestra los estrellos uh, Yeah le damos la luz cierto, le bajamos la atención a los pencos Llamamos la atención del ghetto Creando a la mejor manera Me la creo con los pies en la tierra, mi star age Nada más terra, los míos me aferran Somos no vale la pena, no somos no vale la pena un desperdicio, levantar cargos bajo tus falsedad No vale la pena forzar, quedar, rogar, borrar Si lo he hecho, hecho está Ha dañado, pasará Alguien tal vez lo curará No siento si pula, no feeling a prendiendo un filet para pasar El rato quemar, yeah. De la ceniza como heavy no se da.